En este vídeo vamos a demostrar que si el valor absoluto de un número X es menor que cero para, para cualquier número X positivo, entonces el número tiene que ser igual a 0. Bien, como siempre, empezamos importando la teoría de los números reales, declaramos X como una variable para los números reales, y introducimos la notación de barra para el valor absoluto. Bien, y la primera demostración que vamos a hacer es una demostración por táctica. Veamos. Tenemos que demostrar que x es igual a 0. Podemos reducir el problema si utilizamos el lema, un lema que afirma que el valor absoluto de un número es 0 es equivalente a decir que el número es 0. Luego, utilizando el lema de derecha a izquierda, en sentido inverso, podemos reescribir y en lugar de demostrar que x es igual a 0, bastaría demostrar que el valor absoluto de x es igual a 0. Y eso es lo que vamos a conseguir con la primera táctica. Reescribo y ha cambiado el objetivo. Ahora lo que tenemos que demostrar es que el valor absoluto de x es igual a 0. Una propiedad también de los números reales, bueno, en general eh, en cualquier cuerpo densamente ordenado, con un orden total, se cumple que si A2 es menor o igual que A1, que en nuestro caso. O sea, que en nuestro caso, lo de a2, en fin, al final yo lo que quiero demostrar es que el valor absoluto de x, vamos a empezarlo por el final, esto es lo que quiero hacer, el valor absoluto de x va a jugar el papel de a1 y el 0 el de a2. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Bueno, pues para demostrar con este lema, la taz, eh, con este lema, el que el valor absoluto de x igual a, a a 0, ¿qué tendríamos que demostrar? Tendríamos que demostrar que el A2 es 0 menor o igual que el valor absoluto de X. Y además, habría que demostrar que para cualquier elemento que sea mayor que el primero, tiene que ser menor o igual que el A3. Es decir que entre la 1 y el A2, Al fin de cuentas lo que viene es decir que entre la 2. Y el a 1 no hay ningún elemento. Bien, y si no hay ningún elemento, pues son iguales. Bien, aplicamos el lema y esto nos va a introducir dos lemas correspondientes a las dos ecuaciones. Tenemos que demostrar que 0 es menor que x y que si para cualquier número que sea mayor que 0, el valor absoluto de x tiene que ser menor. que o igual que dicho número. Bien, pues vamos a demostrar el, la, el primer objetivo. Tengo que demostrar que 0 es menor o igual que x, pero bueno, que el valor absoluto es mayor o igual que 0, Eso es fácil porque hay un lema que se llama valor absoluto no negativo. El lema lo que me garantiza es que el valor absoluto siempre es mayor o igual que cero. Ya tengo demostrado el primero. Hay que demostrar el segundo. El segundo es una fórmula universal cuyo cuerpo es una implicación. Entonces voy a introducir el lugar para la variable del cuantificador, la voy a llamar éxilo, y la hipótesis la voy a llamar h -éxilo. Entonces, cuando lo introduzca, tengo el éxilo y el h que afirma que ha sido mayor que cero, y tengo que demostrar que el valor absoluto de X es menor o igual que es Lo único que tengo que ver es un lema que me pase del menor a mayor o igual. Bueno, Hay un lema que dice que si A es menor que B, entonces A es menor o igual que B. Aprovecho también para eh, la nomenclatura que se usa para los lemas. La conclusión que L es menor o igual el off es lo que separa la conclusión de la hipótesis la hipótesis que es un menor estricto a fin de cuentas el lema es cómo se demuestra un menor o igual a partir del de menor estricto pues si aplico el lema en lugar de valor absoluto de x menor o igual que x dejará valor absoluto de x menor que x ya lo ha cambiado pero esto lo puedo hacer con la hipótesis h donde en lugar de un cojo épsilon y, y, y el lema que me, vamos, la hipótesis que me asegura que es mayor que cero, es h épsilon. Bueno, pues ya lo tenemos demostrado. Ya tenemos nuestra primera demostración. <coughs> bueno, vamos a empezar, una vez que tenemos una demostración, vamos a empezar a simplificarla buscando una demostración puramente funcional. Veamos, ¿qué podemos simplificar? Estas dos líneas es eh, aplicar y después exactamente. Pues las puedo unir porque eso es exactamente el lema LE aplicado a H -S -lo, H, -S -lo. Vale, ya lo tengo aquí y ya lo hemos simplificado. Ahora, ¿qué más podemos seguir simplificando? Bien, <coughs> lo de introducir éxilo, bueno, pues eh, entonces esto lo ponemos aquí, eh, eso es lo mismo que un lambda, entonces exactamente lambda éxilo, ya hemos quitado otra línea. Bien, ¿qué más podemos quitar? Reducir. Vamos, aquí al fin de cuentas lo que tengo, mirad, ese es el lema. El lema, ¿quién, quién era eh, la, eh, la primera condición? El valor absoluto de X menor o igual, mayor o igual que 0. Bueno, pues eso es exactamente esto de aquí. ¿Y quién es la segunda, la segunda condición? El para todo. Bueno, pues esta demostración de aquí, con lo que ya nos queda, bueno, aplica el lema con estos dos. Condiciones. Y por último, la siguiente simplificación, reescribir. Bueno, pues eso lo podemos también hacer porque eso es simplemente el lema eh, valor absoluto de x, mp, mp es de izquierda a derecha eh, y aplicado a, pues me hace falta aplicarlo a, lo de el valor absoluto de a ...menor o igual... ...que cero... ...bien... ...lo del valor absoluto de A... ...menor... Eh, perdón... ...valor absoluto de X... ...igual a 0 ...es el que me lo garantizaba... ...toda esta parte de aquí... ...bueno, pues ya hemos llegado a la quinta demostración... ...esta que es simplemente... ...funcional voy a poner juntos y en la que habíamos empezado era en la primera demostración esencialmente bueno pues ya no tenemos las tácticas sino simplemente tenemos aplicaciones de función vamos a coger ahora una vía distinta en lugar de irnos al funcional vamos a hacer una demostración declarativa bien forma, veamos, voy a demostrar, en fin, casi cogiendo la misma idea anterior y, y dándole la vuelta, lo primero que voy a demostrar es que el valor absoluto de x es mayor o igual que 0, eso es fácil, por el lema de que el valor absoluto de un número siempre es mayor o igual que cero. ya lo tengo, mira que ya tengo aquí el h1 y ahora voy a demostrar la segunda condición que vimos antes, que para cualquier éxilo mayor que cero, x, el valor absoluto de x, es menor o igual que esto Bueno, ¿cómo lo demuestro? Lo tengo que demostrar cómo es una fórmula universal, pues introduzco el éxilo, la hipótesis la H-éxilo, hipótesis y a partir de ahí hay que demostrar que x es menor o igual que esto Lo puedo hacer en dos pasos, primero a partir de la hipótesis H aquí a partir de la hipótesis H usando S y h que tengo que el valor absoluto de x es menor que épsilon y si el valor absoluto de x es menor que épsilon utilizando el lema del menor al menor igual bueno pues ya tendría que el valor absoluto de x es menor igual que épsilon ya tengo demostrado aquí el H1 y el H2 Ahora, a partir de eso, utilizando el lema de la densidad, bueno, pues entonces puedo demostrar que el valor absoluto de X es 0. ¿Qué argumento necesito? Bueno, pues lo que necesitaba era que eh, el valor 0 eh, menor o igual que el valor absoluto de X, eso es H1, cero menos, y necesitaba... Que para cualquier elemento, eh, para cualquier elemento es lo mayor que 0, el valor absoluto de x sea menor o igual que 0. Y eso es el H2. Bueno, pues usando eso ya tengo que el valor absoluto de x es 0. Y por último, si el valor absoluto de x es 0, utilizando el lema de derecha a izquierda, por eso es lo de MP, el lema de. El valor, eh, el valor absoluto de x igual a 0, equivalente a x igual a 0, bueno, pues ya tendríamos la demostración. Lo mismo que hicimos antes, podemos entrar ahora en un post proceso de, en fin, esta, digamos, sería la demostración, la sexta sería la demostración humana con todos los detalles, ya le hemos ido poniendo todos los detalles de la demostración. Pero vamos a empezar ahora el proceso de reducir la prueba. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Bien, primero, aquí tengo demostrar que x igual a 0 a partir de y la justificación, bueno, pues lo de demostrar demostrar y a partir lo puedo quitar y dejar simplemente la justificación el valor absoluto igual a 0 h 3 ya está. Bueno, y esto lo puedo seguir simplificando. ¿Por qué? Porque aquí estoy usando la hipótesis 3. Pero la hipótesis 3, ¿quién es? Simplemente la densidad aplicada a H1, H2. Entonces puedo quitar H3 y en lugar de donde estaba H3 pone la igualdad. Ya lo tengo simplificado. Bien, ¿qué más puedo quitar? Bueno. Aquí estoy usando el H2A, pero el H2A ¿quién es? H, Epsilon, H, Epsilon. Bueno, pues lo quito el H2A y pongo H, Epsilon, H, Epsilon. Bien, y en el último, bueno, pues aquí he ido un poco más rápido. A ver, ¿aquí qué es lo que tengo? Pues lo que tengo es suponer y suponer. Esto es lambda, Epsilon, H, Epsilon. Y al final... El demostrar igual, esto lo quito y ¿qué es lo que me queda? Simplemente este término. Bien, el segundo, eh, el se tiene por... Eh, ¿Dónde estaba? Eh, aquí, el H1, al fin de cuentas, ¿quién es? El H1, al fin de cuentas, es el que el valor absoluto de x es no negativo. Bueno, pues eso es lo que pongo aquí. Y, y con eso ya me queda... Uh, <coughs> uh, ¿Dónde estaba? Aquí. Que el, el valor absoluto de x no es cero aplicándose a x. Efectivamente, todo esto de aquí. En lugar de h1, en lugar de h1, que estaba aquí, ¿qué es lo que tengo? Valor absoluto de x. En lugar de h2, en lugar de h2, ¿qué es lo que tengo? Pues el lambda, es, lo el trata, lt. Bueno, pues ya hemos llegado a una demostración, la décima, que es la demostración puramente funcional. Es un término. Es más. Si comparamos, esta que hemos obtenido aquí es la misma. Vamos a comparar la que habíamos obtenido a partir de las tácticas. Es decir, que una vez que quitamos todo lo que sobra, vamos, todo lo que es para en, eh, eh, la explicación humana, pues los do, las dos pruebas, tanto la aplicativa como la declarativa, se reducen a la misma. Prueba funcional. Y eso es todo por ahora.